Este viernes 7 de abril en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas se presentó la obra El Eterno Redentor, que se realiza año con año durante Semana Santa en esta zona perteneciente a la ciudad de Puebla. Por 55 años la obra estuvo a cargo de Jorge Morales Flores, quien elaboró el libreto original. Actualmente el director es su sobrino, Heriberto Morales. La obra está compuesta por 27 escenas y cuenta con la participación de más de 500 actores, todos pertenecientes a la Romero Vargas. Esta representación de la historia de La Pasión de Cristo se presentó por primera vez en 1960 y aunque en 2020 y 2021 se tuvo que cancelar debido a la pandemia, este año sus participantes han regresado para continuar con la tradición que se ha vuelto emblemática en la región. La devoción y compromiso que los actores se imprimen en la realización de esta obra se ve reflejada con Miguel Ángel de la Rosa actor principal que representa a Jesús de Nazaret y cuya emoción se desborda al contar parte de su experiencia. Me los bendiga, ¿eh? que Dios me los bendiga con, con ese granito de arena que que pusieron y nunca les confiaron en mí. No es una gran emoción, la verdad. A Son 33 años, ¿no? Esperando. 33 de años, 33 años y mira, gracias a Dios a mis 33 años me toca el papel principal. Esta es probablemente la representación más famosa en Puebla y prueba de ello es la gran cantidad de personas que estuvieron hoy aquí presentes, desde turistas y vendedores ambulantes hasta el personal de protección civil, policía municipal y servidores públicos.